El escándalo ético de la ex diputada izquierdista Karina Rodríguez comenzó según investigaciones periodísticas de varios medios, cuando había firmado en el TSJE la planilla de asistencia a de Lino Xavier Valencia, el asesor español que forma parte del partido de ultraizquierda Podemos, por más de que este no estaba en el Paraguay. Este escándalo la hizo renunciar como directora del área social de la municipalidad de Asunción el miércoles 20 de enero pasado.